Chacarerita ¿no va? Sí, va Hace tiempo he buscando por ahí Una chacarera Ayer lo no conté que hay en mi mano Campo afuera Campo de la rudita, Monté adentro y tu lumba yo la de encontrar A su bata de percal Baila doña Dominga la chacarera Ah, fajito de untada la vida ser montaraza un y unos pisones de leña mansa que alumbraba el aroma, con su olor, una cobetada que supo cortar. Mi amigo Don Rivas al caer, el invierno pasado para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvadera. Ojito ¡Oh, y Su bata de puro percal La doña dominta Todas las flores que hay en el monte Se le envidian Se le porque no hay color Más hermoso que el de su percal Más hermoso que a regalar El donaire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar Como lo hacen ella La trenza al viento Y una manito en la cadera Su cadera es un baile Parecido de sauce y el mimbre también Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa de agil, te no más, como nube en el aire que duele por por maderal. Ojito y tal, la fleco de luna, la chacarera. ¡Sí, señor! Gracias, bailarines, de son ustedes un idioma, querido.